Hola! Amigos de YouTube, estamos en un nuevo video donde les enseñaré a cómo hackear Roblox totalmente gratis y seguro. Primero nos iremos al enlace que estará en la descripción del video. Le damos a descargar. Si el navegador bloquea el archivo, solo se van a descargar si lo descargan. Después, de descargar el archivo tenemos que desactivar el antivirus, porque puede borrar archivos necesarios. Luego de descargar el archivo les dejará un archivo RAR, que tendremos que descomprimir con clic derecho a extraer aquí. Les dejará esta carpeta, la tenemos que abrir. Tenemos que abrir STC Lua de 1, 0, 0. Abrimos Roblox y Jailbreak. Eligen su personaje en mi caso prisionero. Bueno amigos, estando en Roblox solo, abrimos el Lua con el comando ya pegado. Le damos a attach. Si les funciona les aparecerá este cartel abajo derecha. Abrimos Lua y le damos Ejecutar con el texto ya pegado. Si les funcionó les aparece en Kale Break el cartel negro de Open. Listo ya está hackeado para ustedes, deben de descubrir todo lo del hack. Dejaré un Gameplay usando los hacks en cámara rápida. Bueno amigos de Youtube eso fue todo, recuerden dejar un like y suscribirse.